Sentarnos con nuestra espalda recta, inhalando profundamente, permitiéndole poco al poco a la respiración ir encontrando un agradable ritmo, dejar que el cuerpo poco a poco, se vaya tranquilizando y relajando. Cada vez más profundamente. Ir sintiendo músculo por músculo. Fibra por fibra. Esa energía tranquila. De calma. Serena. Recorrer cada célula del cuerpo. una a una, recargando cada átomo de este maravilloso cuerpo que funciona de forma automática en equilibrio. Y con esta relajación puedo también Enfocarme en el cariño, el cuidado y el aprecio que tengo por este cuerpo, por esta maravillosa maquinaria que funciona 24 horas del día. Trescientos sesenta y cinco días, siempre apoyándome, sirviéndome como el templo del alma, y así desde el corazón. A pesar de que a veces falle un poquito, o que alguno de los órganos del cuerpo no esté funcionando al 100%, con ese cariño, respeto y amor, dejo que alcance a cada átomo cada célula, cada tejido del cuerpo, ese cariño especial, aprecio y agradecimiento. Y desde ahí, sentir esa alivianez total. Como si las cargas, las ataduras, poco a poco se deshicieran y el cuerpo mismo se sintiera tan leve, tan libre como una pluma en el viento. Y yo puedo llevar ahora mi atención hacia un hermoso espacio aquí dentro, un espacio seguro, tranquilo mío, personal, donde yo misma estoy en total libertad de ser todo lo que soy, el alma misma expresándose en toda su amplitud. Este lugar tan confortable es más suave que el colchón, la espuma. Es como un algodón de nube que hace que yo me sienta absolutamente cómodo. Todo en este lugar es para que el alma misma canse, se sienta totalmente en bienestar. Aquí vuelvo a ser... ¿Quién soy yo? Y dejar que esta dulce experiencia, el brillo del alma misma, se intensifique y sentir desde el corazón. Yo soy energía espiritual consciente, viva, eterna, brillante, luminosa, como todo lo que siento, pienso, me permiten cada vez más profundo en este maravilloso lugar interior alcanzar un estado profundamente alegre Como si todas las dudas, los miedos, la ansiedad, no pudieran penetrar en este agradable lugar seguro. Todo lo que pienso y siento es cada vez más tranquilo, cada vez más. agradable. Yo, volviendo a disfrutar lo que realmente soy, como si toda mi percepción que hubiera estado distorsionada, influenciada y a veces triste por lo que sentía que era. Aquí se limpia, se vuelve clara, amorosa, dulce. Yo sentía que lo que soy yo en realidad, esta alma única, es sumamente especial y no con la arrogancia sino con reconocimiento que el recorrido de tantas diferentes situaciones en esta vida yo he salido adelante he aprendido tanto he descubierto tanto que yo no soy un alma débil yo soy un ser capaz, adaptable, creativo, liviano, dispuesto a moldarme y acomodar lo que sea que necesito de mi propia personalidad. Soy un ser que disfruta el aprender de cada lección que la vida tiene preparada para mí. Incluso en los momentos más retadores puedo escucharme a mí mismo y descubrir que en mí cuando realmente logro escuchar al alma, hay una sabiduría innata, ese sexto sentido que sabe qué hacer en el momento correcto, aunque a veces sea solo esperar, tener paciencia. Y los mejores deseos, sabiendo que todo lo que la vida trae me hace más fuerte, me hace más más experimentado que todo. Tiene su razón de ser, que yo puedo salir victorioso, en paz, con todo, mi recorrido personal, mi propia historia, cada situación que vivo y lo que viene por vivir. Es mi propio destino, ese papel único y especialmente diseñado para mí. Y sí, yo he atravesado situaciones de las que he tenido que sacar fuerza que yo misma no sabía que tenía, pero que estuvo ahí, en mí. Yo no soy un alma débil, soy un alma con un poder especial. Sentí lo que realmente soy, ese ser capaz y con ese cariño especial percibir el amor profundamente puro que el alma suprema tiene por mí como si Guía, más sabio, mi guía eterno, Dios, Allah, Sígo con tantos diferentes nombres, ha estado pacientemente dándome señales en el camino que a veces logré percibir. Y que otros fue luego que logré entender. Y ahora, en este preciso instante, está aquí, tan cerca de mí. Está dándome toda su sabiduría y apoyo. Mostrándome cómo poner mis huellas. Mis pasos en el camino que me hará ser cada vez más feliz, volviendo a retomar mis propias riendas de la vida, en esa esperanza de que yo puedo vivir la vida. De una forma tan diferente. Las situaciones vienen y van. Y son parte de mi propio recorrido. Aquí dentro. Yo el alma. A través de este cuerpo. Las vivo. Las siento. Y la voy creando también con cada decisión que tomo y así mi Guía Supremo, el Ser Supremo, me ayuda a volver a sentir, minuto a minuto, segundo a segundo, que hay que hacer la mejor decisión que tomar, puedo percibir su guía cuando yo misma silencio tanta bulla en mi mente y logro concentrarme en un pensamiento poderoso. Paz, Armonía, Sintiéndome a mí mismo, Como esta alma, Este ser espiritual que soy, Y desde ahí tomar, Las señales, la compañía el amor la sabiduría que el Ser Supremo pone para mí segunda, segunda en mi historia en realidad nunca he estado sola mi guía supremo de forma incógnita, espiritual, ha estado conmigo, su amor, su propia fuerza, protegiéndome, nutriéndome, dejándome tomar mis propias decisiones pero siempre inspirándome, a dar lo mejor de mí, a volver a disfrutar, lo que implica estar vivo, el recorrido en realidad, puede ser un viaje, un peregrinaje maravilloso, si vuelvo a vivirlo desde adentro, desde el alma, y apoyar a las almas que tanto necesitan. Cada acción que tomo yo mismo es una semilla que siembra el camino de la vida que va a traer su fruto adelante cada situación que vivo ha sido resultado de una semilla que sembré en el pasado así puedo sentir ahora esa sabiduría esa guía amorosa de volver a actuar cada acción dando lo mejor de mí, aceptando lo que no puedo cambiar, adaptándome a lo que la vida trae y sabiendo que tengo todo lo necesario para salir lo mejor posible. El alma humana es naturalmente flexible, resiliente, adaptable y lo pueden sentir en mí y en cada alma de este mundo ver a tantos hermanos en esta enorme familia de la humanidad y saber que aunque se vea muy retadora una situación y su cuerpo puede que esté enfermo el alma tiene tanta capacidad y todos cada uno de nosotros Tiene el derecho A la guía suprema A recibir ese amor Tan puro y especial Así desde el corazón Siento ese brillo natural De un amor tan puro que nos conecta, nos une y es una fuerza capaz de transformar toda esa oscuridad de la tristeza, el miedo y tantas otras cosas negativas Dejo que sea solo amor igual que el ser supremo ama a cada alma, como lo más preciado, Dijo que mi corazón aprenda a sentir ese amor, un amor que no juzga, que no ata, y que no condiciona, un amor que da esperanza, me ayuda a dar fuerza de levantarse por los propios pies. Cada alma tiene esa naturaleza en sí misma que hemos olvidado. Que solo hay que recordar y sentir de nuevo esa esperanza la viva desde lo profundo del alma como esa luz que trae la fuerza para cambiar lo que sea que hay que transformar establecer en mí lo que quiero sentir y vivir y compartir con todos Eso Lo mejor Lo más agradable Aceptar Amoldar Y fluir Como si fuera agua Fluyendo por la vida Tomando de la fuente Cristalina Poderosa y disfrutar del recorrido con la certeza que cada alma tiene en sí esa fuerza. Y yo mismo tengo este guía supremo. Que de la noche siempre viene luego el amanecer. Con esta agradable sensación de amor, de pureza, de paz y esperanza, poco a poco voy a regresar a sentir mi cuerpo completamente tranquilo, abrir mis ojos si los tenía cerrados, moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo aquí y a la hora. Oh, vamos a ver. Vean, siempre cerramos la meditación con este librito. Entonces vamos a ver porque son clases cortitas, el extracto de clases que había dado nuestra directora que se llamaba Daddy Yankee. Entonces cada página siempre es mágico. Vamos a ver qué nos sale para hoy. <risa> se ha pasado Así lo justo antes de la, de la meditación abrí el libro y me salió la misma página. Dice, el éxito significa alcanzar tal nivel constante de pensamientos positivos que las acciones puras sucedan de forma natural. Las acciones puras son como buenas semillas que al plantarse producen frutos sanos y saludables, dulces. Tal como siembres, así cosecharás. El interés por la calidad de mis acciones presentes aseguran el éxito de mi futuro. Las virtudes son la base principal en esto, porque el éxito requiere esperanza. Y la esperanza en el mundo de hoy requiere valentía. Has de trabajar con el poder de tus convicciones lo cual es un tipo de sinceridad espiritual. Equilibra estas cualidades y tu camino será fácil. Solo avanzarás hacia adelante y tu éxito estará garantizado. No basta con el coraje para tener éxito. Si solo hay coraje o valentía, habrá ego. Es el coraje más la sinceridad lo que procura la ayuda de Dios. Y esta es la que garantiza el éxito. Dios lo está haciendo a través de mí. Soy solo un instrumento en esta tarea. Estos pensamientos sinceros inducen la ayuda de Dios y la protección de Dios. La humildad es el resultado de tal sinceridad y tal valentía. Una vida de entusiasmo, coraje, sinceridad y humildad es inspiradora. Conseguir éxito es también una forma de ayudar a otros.